Yo soy José de Villaverde, esto nací en Villagarcía de Rosa, provincia de Pontevedra, el, 20, el 21 de enero de 1927, para allá unos cuantos años, <ríe> y fui primer alcalde de Villagarcía de la Democracia y fui elegido precisamente en el mismo mes. Que años antes, en el 36, fue elegido mi tío El Pidio Villaverde, también el 14 de julio, el 14 de abril, el día de la República, fue, salió el, pre, el presidente, alcalde presidente de Villa García de Rosa. Bueno, es una coincidencia agradable que un tío y un sobrino sean alcaldes del mismo pueblo. Cuando fue el alzamiento nacional, yo tenía nueve años y pocos recuerdos me quedan, porque la estructura y la manera de pensar de los chavales de aquella época era muy diferente de la de hoy. Son más espabilados los niños de hoy que los que éramos antes. Bueno, el hecho es de que hubo el alzamiento y la orden de mi padre en aquel momento vivíamos en una casa en, en la periferia de Villa García, en la calle San Roque, al pie de la capilla del santo de patrono de Villa García, y fue el poner al, eh, colchones en las ventanas y demás, porque al frente, en la calle, de carretera de Pontevedra, había otro caserón y en que tenía una, un balcón con una terraza muy amplia, en donde pusieron una ametralladora, por si acaso venían fuerzas de, de, del extrarradio, del, de, del extra ¿no? no sé quién era el autor de la Orden de las Ametralladoras, no sé si fueron, fue una orden militar o fue revolucionaria, re revolucionaria, vamos, revolucionaria de la orden militar, claro, pero no de, de los defensores del pueblo. Porque sé que hubo defensores que se soliviantaron y reclamaron al alcalde presidente en aquel momento, que era Valentín Briones, primo también del tío Elpidio, pues le reclamaron armas para poder defenderse. Él se las negó, le dijo que no había caso para nada, que tal, en fin. Él creía aún que no había que no estaba cuajada la revolución franquista. Y sí, allí empezaron mis recuerdos de la guerra, en donde, como consecuencia de la misma... Bueno, pues a mi padre lo prendieron y lo llevaron a la cárcel de Villa García y de allí, recuerdo bien, estábamos viviendo con motivo de la revolución de los días aquellos, estábamos viviendo en casa de mi abuela, la madre de mi padre. Y estaba Rosina, la mujer del pidio, estaba Juanita, Carmen, Julia, estaban todas en casa. Y mi madre también y nosotros, mi hermano Jesús y yo, estábamos también allí y Llegó un momento, se le servía, se le llevaba desde allí, desde casa, porque estaba al ladito del ayuntamiento, se le llevaba la comida al, a mi padre a la cárcel. Y en una de las ocasiones vino dentro del azucarero del café, vino una nota, apareció una nota. No sé cómo se dieron cuenta de la nota aquella, mis tías. Fue Rosina la que se dio cuenta. Y al abrió y de, venía la noche de, hoy me llevan a, a Cambados. Oh, aquello fue un desastre porque el, el traslado suponía en aquel entonces un posible fusilamiento en el camino. Entonces mi tía Rosina, que era la más decidida de todas, pues dijo, nada, pues vamos con él, vamos con él, vamos con él. No sé si fueron o no fueron no lo sé no lo recuerdo si fueron o no fueron o no me enteré o lo que sea el hecho es de que bueno efectivamente lo llevaron a la cárcel de cambados estuvo allí unos cuantos días hasta que supo que le ponían una sanción de 50.000 pesetas y esta sanción provenía y el y la retención policial de la misma, del mismo venía como consecuencia de haber sido vicepresidente por sustitución de ausencia del presidente de mesa de las elecciones de febrero. El hombre pues, en fin, tuvo que aguantar y aprechugar con eso y hubo que buscar las 50.000 pesetas porque aunque había una cantidad aceptable en las cajas de la casa, del comercio, pues no llegaba para tanto, y sé cómo fue que encontraron las 50.000 pesetas, no lo sé. Eh, pagó la multa de 50.000 pesetas que se había reunido, en fin, con dificultad, eh, se había conseguido, y no sé de qué forma, pero sé que se habían conseguido y se había liberado. Y bueno, y estaban allí en casa todas, Todas, Rosina, Juanita, todas... Y Rosina era la, la mujer del Pidio Villaverde y no estaba el Pidio porque ya el Pidio, al principio de todo, había conseguido escapar con otros compañeros de Villa Juan y de Villa García y de alrededores en una motora desde Villa Juan, él, Pepe Rodríguez Alarcón y no sé quiénes más, pero... Esto no recuerdo otros más. Pape lo recuerdo porque fui un amigo de él y mi padre fue amigo de él también. O sea, yo estoy en el medio de los dos. Me decía años, muchos años después, me decía él. Y era médico torrino, se había hecho en Francia, médico torrino y, En fin marcharon en la motora y a coger un barco que se dirigía hacia Francia. Bien, allá llegó, allá llegó. Supimos después, posteriormente, que había llegado bien a Burdeos y eh, por eso que estaba Rosina sola aquí. Y, y, En fin, fueron transcurriendo así los días del movimiento y nos trasladamos después como la casa era era grande, eh, que resultaba pequeña con tanta gente, pues nos trasladamos a la de mi padre y a la de mi madre, ahí en San Roque, y allí estuvieron Juanita, Rosina, eh, con nosotros. Hasta, y las, las muchachas que tenían ellos, la muchacha Benigna, se llamaba Benigna, estuvo también con nosotros, y, y allí fuimos pasando los días hasta que no sé de qué manera Ah sí recuerdo de qué manera Rosina tenía una cuñada hija del que era cónsul de inglaterra en Villa García y como tenía varias tenía dos hijas dos tres hijas este señor y y un, hijo, y, un hijo, y un hijo, este señor les cedió los pasaportes y pudieron pasar a Portugal, Rosina, con las dos hijas, Rosinita y Maribí y con Paquete, su, su hijo. Y allí estuvieron en Lisboa, hasta que consiguieron encontrar un barco que las llevaron a Buenos Aires a reunirse con su marido ¿eh? y padre. Y, y Juanita quedó con nosotros durante cierto tiempo y después se trasladó a su casa, privi, a su casa matriz, que era la, la casa de las hermanas, y tal, ¿no? de, de Julia, Carmen y María. María era la madre de mi padre. Y, y bueno... Y bueno, después fueron transcurriendo, eh, allí se escondió mi padre, siguió escondido después de estar bastante tiempo en, en la casa de su madre. Eh, estando en Lisboa, estuvieron, eh, Rosina con las hijas y con el hijo, estuvieron pendientes de poder encontrar un barco que los llevase a Francia para reunirse con su marido en Burdeos. Y efectivamente lo encontraron, se reunieron en Francia y allí quedaron... Eh, Sé que él pidió desde Francia, se pasó a España en la el Republicano y estuvo en contacto con, los, con el gobierno todo el tiempo y los falangistas de aquí, de Villa García, le echaban la culpa, o los de la provincia de Pontevedra, le echaban la culpa, por eso estaba condenado a muerte, porque no había hecho nada por salvar a un famoso piloto Palacios, ¿eh? a un famoso Palacios que era falangista. Y yo no sé si habrá hecho algunas gestiones, pero en aquellos momentos tampoco era posible Tanta revolución que había allí, entre la UGT, la, la -t -t -t, de los todos los tiros o sea, no. pues eh, resulta que fue fusilado, fusilado, los palacios. Y entonces le echaban la culpa de, de fallecimiento de este, y entonces le condenaron a muerte. Por eso él después, en la, en la debacle final, se marchó de, de Francia a, a Buenos Aires, con toda la familia. Y Juanita pasó a, casa de, de, a su casa principal y allí Y nosotros desarrollábamos allí la vida, mi padre y mi madre, yo empecé el colegio de nuevo en, en diciembre o en enero, en, cambié de colegio, de, era mixto eh, uno y después vino en los tiempos de Franco, se paraban los valores, no, aún tardaron un poco, en, pero ya mi padre ya me puso en el Colegio León 13, en aquel, nos puso a los dos, a mi hermano y a mí los puso en el colegio León XIII. Y eso, entramos en el colegio a principios del 37. Bueno, esto bueno mis padres vivieron allí, eh, más o menos tranquilos, y desde allí estaba, eh, recuerdo, de que estábamos jugando por la huerta y para poder eh, contactar con mis tíos Jesús y Argentina, que estaban presos por la Guardia Civil en el cuartel, que el edificio del cuartel era propiedad de, la, de mi familia, familia Villa Verde, pues estaban presos allí pendientes del juicio, o lo que fuese. Bueno, el hecho es de que nos llamábamos Josécito, Chicho, en, voz en grito, para que se asomaran a la ventana, ¿eh?, y saludarnos, en fin, hacer un poco el paripé, ¿no? de, de que eran presentes en nuestra, en nuestra mente. Y, y bueno, salvo esos momentos que había y tal, pues nosotros íbamos desarrollándonos allí, eh, en la agricultura, fue pues, sembrando el maíz, cosechando espárragos, esto, vendiendo fruta, eh, había un pastizal con dos... Con dos eh, Dos vacas que teníamos, gansos, gallinas, conejos, yo qué sé, de todo. Entonces, eh, Argentina y a y Argentina y, al, y a Jesús los veíamos desde la finca, gritando, José, eh, Josécito, Chicho, tal. Y entonces, con estos gritos, ellos se asomaban a la ventana. Y nos saludábamos. Y, bueno, y estaban allí presos pendientes del juicio... Argentina la habían prendido, era maestra en Vilaboa, maestra nacional, y Jesús era, en aquel momento, era concejal del ayuntamiento. Y resulta que los prendieron a los dos y a, a Jesús le pedían pena de muerte o cadena perpetua y a, y, a, y a Argentina una sanción de un millón de pesetas. Y todo era, lo de Argentina era motivado porque había puesto unos meses antes de las elecciones o no sé qué, había puesto a las tías una batita de color rosa. Y entonces aquello ya fue suficiente para una sanción de un, cien, de un millón de pesetas, que tiene tela. Cuando un millón de pesetas en tiempo era una fortuna. Y dijo, bueno, pues vais dados, me tiro de la puta del muelle a acabo antes. ¿Eh? Y entonces, bueno, se hicieron razonar y tal, con el tiempo la liberaron y a Archiño y a Luis digo, y a Jesús, el otro compañero de la cárcel de, de la Guardia Civil de Villa García, pues lo sentenciaron a cadena, a perpetua, supongo, y lo ingresaron en el lazareto de San Simón. Y allí estuvo tiempo y, y a continuación de estar en Nazareto, un año o dos estaría allí, lo trasladaron a Pamplona, a él a, y a su primo Valentín Briones. Y se fueron para allá, para, para el penal, y allá estuvieron hasta que fue liberado no, liberado no, trasladado de nuevo otra vez a a él a, a Jesús, lo trasladaron de nuevo al, al lazareto de San Simón como consecuencia de su comportamiento con respecto al levantamiento que hubo de presos en San Cristóbal, que fue, fue un, un efecto psicológico. Eh, eh, el el, el, el el penal de Pamplona, según explicaciones de mi tío, eran enhoradados en el monte o de alguna forma, había unos grandes eh, sollaos en donde había 200 presos en cada sollao y tal. Y a la hora de la comida, eh, acompañados por dos militares armados con fusiles, eh, repartían la comida y entraban en el pabellón ...y tocaban una campana y entonces acudían todos en masa allí pues, con el cazo para coger la comida y tal. Entonces hubo... en esto se... llegaron allí, hicieron el toque de campana y vieron venir, a la, veían venir a la gente. Y en esto mientras se reunían, al empezar a reunirse alrededor de, del reparto de la comida salieron uno diciendo de que dense presos y dejen las armas porque esto está liberado, esto está terminado y entonces los hombres se llevaron una sorpresa vieron la cara de todos los de los 200 tíos que estaban ahí alrededor y dijeron bueno aquí nos comen entre todos podemos matar a seis cada uno pero nada más y después ya morimos nosotros. Y entonces se entregaron las armas y con esas dos armas, más la puerta, salieron, cogieron a la guardia toda del cuartel y la, la encarcelaron y salieron y salieron todos, abrieron las puertas del penal y salieron todos los presos. Y fueron tranquilamente creídos, la mayoría de ellos creídos, de que era una libertad general. Y entonces salieron tan tranquilos, cogieron los billetes del tren, unos para ir a su casa, otros tal, tal, tal, tal, tal. Y los causantes de este levantamiento, porque tuvieron que, claro, tuvieron que, según contó mi tío, tuvieron que adelantar 24 horas el levantamiento, no sé por qué circunstancia. No supo él tampoco decir por qué circunstancia. Y entonces... Todos los enlaces que tenían, los que se sublegaron para ir hacia Francia, a través de la montaña, pues como estaba todo nevado, pues eh, los recovecos no los conocían. Y entonces el problema fue ese, el que al, al faltar los contactos del trayecto para poder, para poder huir, pues desaparecieron y, claro, lamentablemente se fueron perdiendo en el monte y los fueron persiguiendo con perros policías y los fueron cogiendo y los, los, los, los cogieron a todos, ¿no? según contaba a mi tío, que los cogieron a todos, a los que salieron creyendo que todo era libertad y a los que sabían que iban unidos. Bueno, el fin, el caso es de que él fue entonces liberado en parte de su sanción de cárcel y fue mandado de nuevo para... para y ahí, estando en el, en el cuartel, en el, en, el, en el lazareto de San Simón, fue llamado por el gobernador civil de Pontevedra, Jesús, fue llamado por el gobernador porque había recibido un camión, un, dos vagones, o no sé qué, de trigo o de, o de maíz, o no sé qué, para la población y tal, y no sabía cómo había que hacer para molerlo y hacer harina y tal. Entonces, sabiendo como que nosotros teníamos dos, dos molinos de, para hacer maíz, para hacer harina, pues llamaron a mi tío para saber si sabía cómo realidad, entonces le dijo, le explicó cómo tenían que hacer y tal, hay que picar la piedra y qué tal, un picado especial para poder moler y tal, y gracias a esa situación también, ese apoyo que le dio, porque él lo dijo, pues bueno, si esto es para el pueblo, pues bueno, hay más remedio que echar una mano, porque es, es comida para la gente. Y entonces esto lo liberaron, lo liberaron también y se quedó en la calle. <ríe> Mientras estuvo en el lazareto lo íbamos a ver toda la familia, íbamos en, en tren y el maquinista eh, pues era un cómplice de, de todos los republicanos que íbamos a lo mismo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 dispuestas siempre, una o dos gamelas dispuestas a trasladar a la gente hacia allá, esperar por ellos para volver y tal. E íbamos, íbamos en, con frecuencia, ¿eh? iban mis tías, mi madre y mis tías y todos los familiares, íbamos a ver a Jesús y, y allí pasábamos una hora, media hora, según... La buena voluntad del, del jefe, de que había días que hoy está fulanito, que no me acuerdo del nombre, no, no me acuerdo del nombre de él, que era una verja, que había eh, una doble verja que había, y ellas estaban, ellos estaban por una verja y nosotros por la otra, y pasaban unos guardias por en medio de las dos verjas para controlarnos. eso eran los malos días, los buenos días eran que nos dejaban a ellos salir al, al muelle, otros entrábamos nosotros. Bueno, a mí por la edad me dejaban entrar siempre, me, me dejaban. Así me utilizaban mis tíos para meterme las cuchillas de afeitar en el bolsillo, para llevar a mi tío y cosas así, no, eh, pequeñeces, un pastelillo y cualquier cosa de, era lo que se le llevaba duradero en el tiempo para que pudiera repartir con los demás también, en fin. Y, y yo, pues, recorrí, tengo recorrido allí la isla completa, ¿no?, con, con la buena voluntad de Reisiño, sobre todo de Reixiño, que era el más chaval, por lo visto, de todos los presos de allí, porque no sé si tenía 19 años o una cosa así. Era de, era de Porriño. Y que, ...que pasó el tiempo... ...y allí con él disfruté... ...y él disfrutó también conmigo... ...y jugábamos allí a saltar... ...y demás... <ríe> ...que no, por eso me... ...me regaló un cuadro... ...un cuadro ahí... ...este cuadro, este dibujo... ...en las pruebas que llevábamos a cabo... En, ...en la distracción... ...en la playa, en, dentro del presidio... ...y... ...y bueno, y después salíamos salíamos de allí y nos llevaba bueno no había día no había día que no viéramos casi todos los días que, que íbamos a ver a la gente salía un cadáver todos los días casi todos los días sobre todo de, y veíamos salir el cazo de comida criminal para los del barco que había de presidiarios a la altura de a la altura de redondela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 Era eran comida de sopa, casi toda, ¿no? De sopa densa, pero no o sé, sea, que comía una comida pobre, pobre del todo, porque todos lo pasábamos mal en aquel momento, porque Galicia fue en el levantamiento la reserva alimenticia del resto de, de, de las fuerzas de revolucionarias, y, pero después, al igualar la situación, pues ya perdió categoría y, nos, y, y empezaron a faltarnos a nosotros los, los, los, lo más elemental. Bueno, este, bueno pues y llevaban la comida para el barco y, ah, y, y Reisiño me regaló ese, ar, ese, ese, ese dibujo. Bueno, y, y después esto... En, en el viaje, resueltas eh, eh, recuerdo un detalle también que me ocurrió a mí en, en la travesía de ir hacia, hacia el, hacia el bueno, en el tren, camino de ir al lazareto de San Simón, eh, que, que el maquinista paraba un momentito para coger el, el, la, el camino hacia, el, hacia la playa, y... Era un instante, era bajar rápidamente los 14 que íbamos más o menos, que bajaban todos los días, y, o sea, un instante paraban el tren. Y efectivamente, esto lo debía de saber un cura que se plantó en la puerta de salida, que estábamos todos pendientes en la puerta para poder bajar, aprovechar los segundos de bajada, y él se plantó con su arregón en la puerta y no nos dejó pasar a propósito. Pero no que nos baja nada, aquí no baja nadie. Y tuvimos que irnos para Arcade y después volver otra vez a la playa por nuestros medios y demás. Pero fue, fue un detalle del cura que la caridad no, no, no imperaba en aquel momento en esa gente. Bueno donde la conocí mejor fue después con mi tío Jesús cuando quedó libre con el tiempo el que, que siguió allí preso era Damoso Carrasco y Damoso Carrasco estaba en labores administrativas lo utilizaron para labores administrativas dentro del presidio y solicitó que necesitaban para renovar, no sé qué, tal, unas, unas piezas de madera y tal. Y entonces se acordó de, de mi tío Jesús y se lo encargó, le encargó la madera y tal. Y entonces mi tío me dijo, acompáñame. ¿Eh? Le acompañé, yo tendría 12 años o 13 años en aquel momento, le acompañé a él, no sé si era por salvaguarda de él también o no sé, no sé. El hecho es de que... Fui con él por la, desde Cangas, fuimos en motora, nos llevaron a buscar en una motora y nos llevaron. Y entonces yo entré por la cara opuesta de donde entraba todos los días y vi que era más o menos una ladera de pedregosa y tal y estaba cuajada de hombres, todos presos. Y todos estaban como despiojándose. Dije, ¡ay, mi madre de Dios! ¡Qué es perspectiva! Y esta es una pobreza. Y quedé impresionado con la, con la visión esa, casi todos en paños menores, despiojándose, ¡jajo! De, ah, esto era terrible, hijo yo. Y bueno, yo en, en, entre las visitas que hice en la isla anduve por donde dormían en sitios en, en, horadados en la tierra. Eh, allí trabajaban, allí trabajaban con, el, con las vigas de pan, eh, con, con pajas y con cosas, hacían cositas maravillosas, un juego de ajedrez de vigas de pan y de cosas. Y eh, yo quedé asombrado de lo que trabajaban aquella gente, ¿no? Me quedé asombrado. Eh, fue muy interesante la, el, el periodo de la isla, fue muy interesante y muy triste, pero bueno... Y, y bueno, y así terminó, como todos sabemos, la guerra, de las eh, sanciones impuestas a las mujeres, que había aquí un centro, el centro de que, que fue que curioso, que es un edificio de artes y oficio que habían hecho en la República, y que a pesar de todos los monumentos y tal sigue manteniendo el escudo republicano allí impreso en la piedra, que no lo han quitado ni, ni no se han fijado. Y allí era donde hacían todas las barbaridades con la gente de darle el, las purgas de, de aceite de vecino, de cortar el pelo y tal. Y entonces a mis tías, a, a Juanita y a Carmen, les cortaron el pelo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 magnífica una presencia de ánimo sobre todo esto Carmen encantada quedó encantada de que le hayan cortado el pelo porque le salió estupendo después y se encantaba mirarse en el espejo y peinarse ¿eh? o sea que muy bien muy bien muy bien no así tanto juanita no eh, le deprimió un poco pero pero después se recuperó fácilmente se recuperan fácilmente. Lo consideraron un orgullo, en fin, el haber pertenecido al gremio de los desgraciados. ¿no? Y también recuerdo, otra cosa también, pero esa era más bien mía, un recuerdo mío del colegio, por nombrar al director, donde en el León XIII llegó un momento en que un hermano de el único hermano que tenía Juanita, Rosina, Carmen, Julia, María, que tenía hijos de Francisco Otero, de Francisco Otero Suárez, que era el fundador del comercio, pues estaba un hijo que se llamaba Ramón Otero. Era farmacéutico, reciente, en el 31 inauguró la farmacia, en el 31, y en la calle Rey da Viña en Villa García y fue deportado a, a vivir en Noya. Fue deportado y allí estuvo durante tres o cuatro años. Estuvo deportado en, en y era, eh, él tenía, se casó, tenía tres hijos, dos hijas y un hijo. Y estaban todos en el Colegio León XIII, de donde él era también profesor. Y recuerdo de que, mientras no. Él, él vino después de la guerra, después de que le levantaron la sanción de estar resiliado, se reincorporó otra vez al colegio. Eh, pero allí estaban los hijos estudiando a cuenta del sueldo del padre. ¿No? El padre le daba la clase gratis y eh, mantenía a los hijos. Y era director en aquel momento, Iglesias Alvariño. Este, sí, Iglesias Alvariño. Aparte de que había varios profesores todos de izquierda, que había otro, era otro que era, que no me acuerdo del nombre, pero parece que lo estoy viendo, este, que era catedrático de geografía e historia en Lugo y era, estaba allí también en, en castigado en, en Villa García y él era, era un buenazo era un buenazo era una bellísima persona eh, y había otros más que marcharon para, incluso para América también un, un este un, uno que se llamaba este... Julio Carús... No, eh, Luis Carús, ese era dentista, y después sí. se resultó ser dentista, y otro otro profesor más, hermano de Luis Carús, bueno, Carús, este era también profesor, y se había tenido que escapar a Buenos Aires también, y así terminó la terminó la guerra. Terminó la guerra, afortunadamente, y desgraciadamente, para muchos más todavía después. Pero, años, muchos años después, era yo licenciado en Derecho, y nada más que simplemente licenciado, no ejercía, sino que me dediqué a las labores de... El fallecido mi padre, pues me dediqué a las labores de... De, del negocio de mi padre y de mis tías y mm, recuerdo que me, los compañeros, eh, los amigos, que eran abogados algunos y tal, me propusieron para ser juez sustituto. Y entonces, bueno, pues le dije, bueno, pues sí, no hay problema, ¿ya? porque el juzgado andaba un poco escaso y tal, y entonces había muchos periodos que estaban sin juez, y entonces me necesitaba un juez sustituto, y entonces me propusieron a mí, como licenciado en Derecho, y sin ejercicio de otro tipo profesional, y entonces, pues podía acceder a él. Y efectivamente, le dije, le dije que sí, muy bien. Pero en esto, un día me crucé... En el intervalo me crucé con el comisario de policía y se me acercó a mí y me dijo hombre José esto eh, creo que tengo entendido que eh, pretende ser juez de sustituto de García y, ¿Y quiere serlo dije hombre sí por qué no por qué no si es que me lo pidieron los compañeros y tal pues pues sí y dice, no es que te lo decía porque si no quería serlo ...pues tenía yo medios para evitar... que pudiera ser nombrado. ...yo coño... ...y eso... ...y eso cómo se resuelve... ...nada, nada, eso son cosas mías y tal... ¿no? ...supongo que sería... ...el sacar a relucir... la sanción de mi padre... ...y todo lo de toda la familia... ...Vía Verdi y Otero... ...porque también tenía un hermano mi padre... ...Antonio Recula ...Antonio Recula Otero... ...Antonio... ...que también... Fue un republicano muy callado, muy callado, que se escondió en los almacenes del azulejo que teníamos en los bajos del, de todo el, el nuestro plan de, de comercio y se escondía allí. Y desde allí él tenía contacto. De todo esto me enteré después. Se, se entendía con los que vivían en el monte y les facilitaba comida y dinero. Y allí el hombre pasó un cierto tiempo, no sé cuánto, porque no sé, y no tuve después con el tiempo curiosidad de preguntarle cómo rayos se hizo para pasarse a la zona roja. Que se pasó a la zona roja de ahí, se pasó a la zona roja, en donde fue, eh, sargento y al final encargado de una de una estación de servicio para los aviones de gasolina y no sé qué más etcétera. y cuando fue a la guerra terminar la guerra lo cogieron y lo metieron en un, en un campo de concentración en águilas o por allí por murcia donde las pasó moradas con el calor y tal, ¿no? Y además hay unos estreñimientos terribles, unas descomposiciones terribles, porque unas veces iba a las letrinas a todo gas y otras veces con toda calma y con una cucharilla para alumbrar, para ayudarse, yo que sé, una cantidad de cosas tiene comentado, ¿no? Era hermano de mi padre. El caso es que mi padre estuvo haciendo todos los medios con, sobre todo, creo yo, Creo yo, nunca lo hablé con mi padre tampoco eso, pero hablé, él, él lo liberaron, lo liberaron gracias a las gestiones de mi padre, a través, yo siempre fui que ahí, que fuera a través de unos amigos que tenía mi padre en Barcelona. Eran los representantes de Villaverde, por el Salazón y por, otra, y por una conserva y demás, pues eran los representantes y estaban en muy buena posición, en muy buenísima posición. Tanto es así que fueron los, los creadores del, de, de Pescanova. Sí, Pescanova se llamó después, antes era Compañía de Pesca y Bacalao Pesme o algo así era. No me acuerdo cómo se llamaba el tema. Que, que por cierto, después quisieron, le dijeron a mi padre si quería ir de gerente para aquello, y pues, dijo que no, que no podía ser, que tenía que atender a la familia. ¿no? Entonces consiguió mi padre, eh, con dificultad, esto, el, el convencer a las autoridades correspondientes para que dejaran en libertad a su hermano. Y resulta que una las, eh, para festejar el tema... Convidó a mi padre a comer a los jefes del, del cuartel o del, de la residencia de, de, los, de los presos. Y a mi tío, a mi tío Antonio también, y da, comieron allí y tomaron una botella de champán fría. Y mi tío, al, comer, al tomarla, se, con el, la frialdad del, del vino, con la garganta como la tenía, cayó, cayó, desmayado Bueno... Este, ...según contaba mi padre... ...y le preguntaron... ...porque al fin y al cabo su hermano... ...pues no tuvo... ...no, no yo fui sargento... ...coño, ¿qué? Cómo oh, sargento, le digo... Pero ...tú no fuiste sargento... Pero ...tú fuiste soldado toda la vida... ...tú, tú tienes la cabeza mal... Hombre. ...y claro... El, ...el castigo... ...era para el soldado, no era para el sargento... ...bueno... ...el caso es que mi tío Antonio estuvo escondido después de que salió del... estuvo escondido durante dos o tres años en, en Barcelona, allí trabajando, pues, podía, y representando la casa también, en fin, fue, fue viviendo, y por bueno, dinero que se le mandaba y tal, pues, <coughs> fue viviendo hasta que vino para Villa García, un día tuvo que decidirse, y vino, estaba yo estudiando ya en... Eh, vino en el 47, en el 47 vino, porque vino cuando yo estaba estudiando en, en Santiago. ¿Eh? Así es que estuvo años en, entre el presidio y, y, y el presidio de Barcelona, estuvo años. ¿eh? Sí. Eh, el Pidio y Rosina estaban en, estaban en Buenos Aires y para tratar temas familiares y demás, se aproximaron aquí al único sitio donde podían venir que era Portugal y ahí estuvo el pidio y Rosina sí Rosina pudo entrar en España y estuvo en Villalonga allí con sus hermanas tratando los temas y fueron allá a, a ver a, a Portugal a ver al pidio ¿no? y inmediatamente se regresaron a Buenos Aires otra vez, pero no, no volvimos a vernos más, nunca más, hasta que vino después Maribí, y bueno, vino Maribí y Juanita, porque Juanita, la tía, la tía de Maribí, pues de Maribí, de Rosina y de Paquete, se trasladó a Buenos Aires, fue llamada por ellos y tal, y entonces Juanita se fue a Buenos Aires, estuvo con ellos allí unos años. Y después vino de vuelta con Maribí para casarse con Ramón Valenzuela, ¿eh? otro exiliado también, y además de calidad, porque fue el que llevó uno de los cuatro que llevaron la, el féretro al entierro a Castelao, ¿Eh? fue uno de ellos los que lo llevó. Y, y allá fundaron en Buenos Aires mi tío Elpidio y mi tío Luis, se encontraron allá los dos hermanos, fundaron un, un bar, la Casa de la Troya, ¿ya? tenía que ser Santiago de Compostela, y, y bueno, y allí, bueno, era un centro político, que, que así le fue a la, a la Casa de la Troya, todos vivían del café, y claro, pues llegó un momento en que no dio además de sí, y entonces hubo que hubo que aferrarlo, pero fueron días felices, bastante felices para ellos, eh, dentro de sus limitaciones, que tenían sus limitaciones, pero, en fin, allá estaba Luis con su mujer, que era, era de origen, de origen, esto, de bonaerense, era bonaerense, de Somozas, de allá, que tenían una finquita aquí, en Lois, tenía una finca con una hermosa casa, que quedó, y es de una hija de Luis, es, hoy en día es de una casita de Luis, una finquita muy bonita, muy bonita, y una casita muy mona, aquí entonces, cuando volvió Luis, pues, bueno, yo recuerdo los tiempos de la República, que íbamos en la camioneta de la fábrica de madera, íbamos los fines de semana, con mi tío Luis, iba yo, iba yo, mi hermano no tenía, no, no, no era simpatizante de eso. Iba yo con él a la, a la finca de Lois y allí pasábamos el fin de semana muy bien, muy bien. Y con Luis María, el hijo de Luis, y con Nucha, el hijo de Luis también. Y los hijos del Pidio allí no, no había, no. de Luis nada más. Porque la finca era de, lo, de la mujer de Luis. Y... Es el recuerdo que me queda. Hipólito era un empleado de casa, de Villa Verde, contable, y el hermano, que era tripulante de un barco, lo utilizaban para mandarle cartas y dinero allá a Buenos Aires. Y traían cartas también y objetos de venta para vender, para tal, para... Así cosas que había allí y que aquí no había... Y entonces, pues trajeron algunas cositas y tal, pero bueno, poca cosa, poca cosa. Pero se utilizó bastante. Y tanto es así que las cartas, por pues, si las cogían, los nombres eran distintos. el Elpidio no recuerdo cómo le llamaban, pero a Rosina le llamaban Rosaura. <risa> y a, Rosa, a Elpidio no sé, pero eh, querida Rosaura, y tal. Eh. Estando allá en Buenos Aires pues Luis pues, mandó un disco de muy cariñoso, sumamente cariñoso, y también nos llamó un día por teléfono y lo conectó un tío mío, político, marido de una, de una hermana de mi madre, Rosa, este Juanito Uigas lo conectó al altavoz del, de la radio y pudimos oírlo todos ¿eh? el teléfono de, dirigido a su madre, que la pobre no podía ya, ya no podía atenderlos, no, no estaba en condiciones de poder atenderlo por la edad y muy sensible muy sensible y después mandaron una, una, un disco en donde hablaban Luis y los hijos, ¿no? Luis María y Nucha también. Muy muy un recuerdo muy agradable. Todas palabras cariñosas para la abuela, para, para los tíos, todos los recuerdos en la galería alrededor de la abuela, en fin, eh, eran todos muy cariñosos, en fin, una pena. Ramón y Mario y esto, bueno, vinieron con, por así decirlo, casi con una mano delante y otra detrás. Y encauzaron su vida, cada uno de su manera. Ella como agente de ventas de una firma de bohemia de, de, de Checoslovaquia, en aquel entonces Checoslovaquia, y él como maestro nacional, ¿no? pero de Ramón era... Era simpático, 100% Era un hombre feliz, era un hombre feliz. Yo, igual que mi primo, el hijo de Ramón Otero Torres, aquel que estuvo exiliado en, en, en Noya, él dijo, yo de política no quiero nada porque me lo dijo mi padre que no me metiera en nada. <ríe> y yo a mi padre lo obedecí siempre, toda la vida. Y entonces yo, yo le dije también, yo, yo también yo no tengo tal, pero fueron tan insistentes que consiguieron sacarme adelante. Yo era, estaba de juez en aquel momento, quizá aprovechándose de la circunstancia de ser conocido como juez, porque hay juez en activo, estaba de juez en activo por sustitución, y entonces claro, conocía a mucha gente conocía, yo creían que conocía porque yo de tanta gente no podía conocer a tanta gente. Este, pero bueno, se obtuvo el mismo número de concejales que el de los del UCD, pero nosotros ganamos por, bueno, ellos eran 10 y nosotros éramos 11. Ganamos por un voto por un concejal. Pero bueno, pero efectivamente Después de 36, de, lo, de, de todo lo que quedaba a un remanente franquista, lo hemos ganado. Lo hemos, hemos tenido un ascenso enorme, ¿no? Se descubrieron los petates de todos ellos y listo. ¿no? Y entonces salieron unas urnas, eh, pues han creído que era verdad lo del secreto del voto, y entonces votaron cada uno según, según su criterio. La abstención no creo que fuera muy elevada, pero bueno, fue, fue bastante exitosa la, la comprobación. Entonces, hombre, es conveniente que cuantos más detalles conozcan, más culturas quieren, para preservarse de otra situación similar, ¿no? que no creo que se dé ya más la vida. Pero bueno, por si acaso, el conocer las consecuencias y que no, no caer en lo mismo, ¿no? porque el diálogo, ante todo, resuelve las papeletas, no, el, la, la brutalidad de las armas y demás no, no conduce a nada, no, no conduce a nada, el convencimiento de la gente es lo que hay que conseguir.